Este vídeo es el primero de dos y trata de cómo transcribir de voz a texto con herramientas disponibles en Internet. El segundo trata de lo inverso, es decir, de cómo generar una voz sintética a partir de un texto escrito. De hecho, la voz que estás oyendo no es la mía, es de una aplicación de ese tipo. Respecto al caso voz a texto, hace tiempo que existen aplicaciones que transcriben un dictado. Antes era necesario entrenarlas leyendo frases concretas para que adaptaran sus algoritmos a tu voz y pudieran entender lo que ibas a decir después. Ahora las técnicas han mejorado y la transcripción no necesita entrenamiento. Este vídeo muestra cómo hacer este proceso de voz a texto partiendo de dos fuentes diferentes. La primera es el dictado directo, realizado en tiempo real ante un micrófono. Hablas si y la aplicación transcribe sobre la marcha. La segunda es el caso de un fichero de audio grabado previamente. Vamos a ver a continuación algunas herramientas que tenemos para hacer estas transcripciones. Personalmente, si tengo que dictar, lo hago con Word, que es mi procesador de textos habitual. En las últimas versiones de Office de Microsoft se ha añadido un botón Dictar a las barras de herramientas. En el caso de Word, se realiza la transcripción con un pequeño retraso según se habla y se escribe en el documento que esté abierto. La configuración se abre cuando se hace clic sobre el botón Dictar y es sencilla. Hay que definir el idioma, el dispositivo de entrada y si se quiere que añada signos de puntuación automáticamente, basándose en las inflexiones de la voz. Lógicamente, es conveniente hablar con claridad, sin prisas y sin mezclar las palabras. A continuación, tenemos un ejemplo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Podemos ver que la transcripción ha sido correcta y que se han reconocido los nombres, ya que se ponen con la inicial en mayúscula y se han incluido comas y el punto final. Se trata, por tanto, de una buena solución para el dictado, cuya única dificultad es que no admite la transcripción de ficheros de audio grabados previamente. Otra opción es usar el motor de Google en la página Cloud Speech-to-Text. Aunque ofrece la posibilidad de probar la aplicación gratuitamente, esta es una opción de pago por lo que la pongo aquí solo para documentarla y porque va a ser usada por otras aplicaciones. Hay una prueba gratuita, pero no puede exceder de un minuto de duración. Los usos profesionales deben contratarse. Para hacer la transcripción subí el audio de mi voz leyendo el comienzo de 100 años de soledad que había usado con Word. El resultado es el siguiente. Vemos que la transcripción es correcta, pero, aunque se había marcado la opción de añadir puntuación, no lo ha hecho. Este problema, unido a la limitación de tiempo, Reduce mucho la utilidad de este recurso si se quiere usar de forma gratuita. La siguiente opción la ofrece Microsoft. Aunque también es de pago, he probado un audio de 20 minutos sin problemas con la aplicación de demostración que vemos en la pantalla. Es un recurso, por tanto, mucho más interesante que el anterior. Podemos ver que ofrece las opciones de dictado o de archivo, así como la puntuación automática. El resultado con el mismo audio es este. Podemos ver que la transcripción es correcta incluyendo la puntuación y las mayúsculas. Una pequeña dificultad de esta aplicación es que solo admite ficheros de audio en formato WAV, Waveform Audio Format, por lo que puede ser necesario convertir previamente los que queramos transcribir. Además de las anteriores, hay otras opciones que pueden ejecutarse vía web, como vemos en el listado de la izquierda. Por lo que he podido ver, todas ofrecen, al menos, una versión gratuita. Algunas de ellas incluyen soluciones interesantes para añadir la puntuación al texto como, por ejemplo, pronunciando palabras clave, coma, punto, etc., o mediante teclas específicas que se pulsan en el momento adecuado. Varias de ellas usan el motor de Google para el reconocimiento de la voz, lo cual tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que la limitación del minuto de tiempo parece no existir. El inconveniente es que solo funcionan usando Chrome como navegador. Espero que esta pequeña revisión sea útil. El vídeo siguiente trata de la transformación inversa. Usar un texto escrito para generar su lectura automática con una voz razonablemente natural.